En lugar, me gustaría enmarcar estas iniciativas de apertura de datos en, en, en un marco más global que es nuestra decidida apuesta por la innovación abierta. Nosotros, de hecho, la primera apertura de datos que realizamos en 2013 fue en modo concurso porque creemos mucho en el talento que hay dentro de la casa, pero también creemos muchísimo en el talento que hay fuera de la casa, fuera del grupo BVA. Y en ese sentido la respuesta fue muy, muy satisfactoria. En, en cantidad y calidad de las, eh, de las propuestas recibidas, de las soluciones estructuradas sobre nuestras fuentes de datos. Y esto nos motivó, eh, primero, para repetir la experiencia en 2014 y, y luego para hacer una apuesta mucho más decidida y crear los servicios que expusieran estos datos ya de manera automática y recurrente. Todo uso de los datos que se haga ha de ser informado y consentido. Eh, esto en nuestro caso es así porque está en los términos y condiciones de contratación de cualquier tipo de tarjeta bancaria. Mm, pero es que, además, en segunda instancia, eh, yo creo que hay que poner el foco en, en qué tipo de uso se hace de esta información. En, en nuestro caso, nosotros estamos haciendo un uso muy intensivo en materia de Analytics for Social Good. Es una forma de devolver a la sociedad parte de lo que la sociedad nos aporta de, de, de devolver transformada esa información de raíz, ese dato crudo, transformado en, a través del análisis en información útil para la toma de decisiones en cualquiera de los ámbitos, sector público, sector privado, incluso eh, colaborando con, con, con ONGs, con asociaciones multilaterales. considero que hay muchísimo recorrido porque de hecho es tan incipiente que hemos explorado un pequeño porcentaje de todas las posibilidades que existen. Eh, podríamos hacer un paralelismo entre el tipo de transformación digital en el que están embarcadas las empresas privadas eh, mediante, mediante la cual pues, bueno, están eh, recabando y analizando datos de la interacción de sus clientes con, con estas empresas para adaptar mucho mejor sus servicios, su oferta de valor hacia los clientes. ¿no? Entonces, ¿quiénes son los clientes de la Administración Pública? Sin duda la ciudadanía y la Administración Pública de pasar por este mismo proceso de transformación para poner voz a los ciudadanos y responder a las demandas ciudadanas a través de esa escucha activa eh, de lo que sucede en el plano digital.